<risa> Muchísimas gracias a nuestro técnico Luis. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario. Eh, bienvenidos a su programa Radiando en Cana. Eh, no recuerdo cuántos llevamos, pero ya llevamos más de 42, 43, 44, 44. Eh, en esta ocasión, bueno, vamos a platicar así de rápido de polvo, humo y algo más en la cárcel. Mucha gente sí me va a entender de qué voy a hablar, ¿no? Eh, es complicado, ¿verdad? Tocar este tema es complicado. Eh, en lo personal, no, yo creo que no, no sé, es como muy complicado tanto para, pues no sé, vayamos a, a lastimar a alguien en sus sentimientos <risa> y nos vayan a, me, me vayan a decir, no, estás estás este eh, asomando secretos, ¿no? ya saben, ¿no? no falta, pero pero no, yo yo siempre lo digo en el programa, yo, eh, cada quien habla como le ve en la feria y pues yo voy a hablar como me fue a mí. No, yo siempre me pongo de ejemplo. No de ejemplo, pero sí me pongo como primero para poder hablar sobre el tema. Eh, bueno, mi nombre es Javier Cruz, soy alcohólico y drogadicto. <risa> no, no, pero de verdad, eh, eh, pues yo fumé fumé mucho mucho tiempo crack, pensando en prisión. No les voy a decir cómo la conseguía, no les buscí, no sé ni cómo la metía, la verdad, y si sé, pues ya se me olvidó. Pero este, pues es eso, es tan fácil, drogarse en la cárcel es tan fácil como respirar. Lo cambié un poquito, ¿no? <risa> Pero eso es, eh, a, así es en, en la cárcel. Bueno, quien quiere, no? De verdad, ¿quién quiere? Pues, pues se la lleva diferente, ¿no? Cada quien tiene vicios diferentes. Hay muchos vicios en la cárcel. Eh, uno de ellos es la piedra. Puede ser la marihuana. Eh, las pastillas. El café tomado, el café en el café. Gente que toma 10, 11 cafés diarios. El, el tabaco, obvio, el tabaco. La comida... El chingar al otro. <risa> y esos son al algunos de los vicios que existen en la cárcel, ¿no? El, el envidiar a alguien, ¿no? El envidiar se vuelve un vicio allá adentro, ¿no? Siempre vas a querer lo que tiene el otro. Y en el caso personal, ¿no? Yo siempre siempre trabajé. Yo creo que ya después me volví como responsable y trabajé para no estar molestando a la familia, ¿no? Pero sí, si, ah, también hubo un tiempo que también le pedí porque según me iban a matar. Eh, voy a hacer lo que yo decía, ¿no? Pero hay tantos pretextos, de verdad. Eh, no me gusta... No sé, ahora la gente cambia, de verdad la gente cambia, ¿no? Cuando es uno, eres, eres, consumes alguna sustancia o algo, eres diferente a como cuando, eres, cuando no consumes. Eh, yo, consumiendo y sin consumir, he sido, el, yo siento que he sido el mismo. Bueno, antes era más brógero cuando fumaba, cuando fumaba crack, la verdad. cuenta eh, peso, ya bajé 10 kilos, desde hace año y medio tenía que bajar como 20. Ya bajé 10 en, en, en año y medio. No sé si esté bien, si esté mal, eh, pero es porque me mandó el doctor a bajar de peso, ¿no? No tengo diabetes, ¿no? hasta ahorita no estoy enfermo de ¿no? eh, nada. Pero sí me dolían las rodillas, la, la cintura, la cadera. Me sofocaba al subir las escaleras. Todavía, ¿no? Y cualquiera que sube las escaleras del 77 se sofoca, aunque no tenga ningún vicio, ¿no? Bueno, regresando. Eh, y, y también me tocó la otra parte, ¿no? También estar vendiendo no a estar vendiendo estando en prisión y ves tantas cosas que, que no das crédito de verdad de verdad yo nunca pues nunca piensas que vas a a mover algo y menos estando en prisión ¿no? y te topas con muchas cosas que, que hoy eh, en bueno, este tiempo desde que salí pues te reflexionas la, las situaciones y no das crédito a lo que ves de verdad ¿no? Eh, yo no soy quien para decirles consumo o no consume eso a mí pues no sé la palabra cada quien su vida de verdad yo respeto Pero bueno, respetamos no voy a hablar en plural no respetamos nosotros respetamos de verdad eh, no nos espantamos de nada bueno a veces sí no <risa> yo siento que está, estando en la cárcel la mayoría de las veces la gente se empieza a drogar porque se queda solo la esposa se fue con alguien se murió el hijo se murió la mamá eh, eh, en fin infinidad de cosas de verdad infinidad de cosas si uno decide pues si no es la puerta falsa pues sí eh, olvidarte o por lo menos estar anestesiado el, el mayor tiempo que puedas estando de prisión, pero eso trae muchas consecuencias, ya lo dije, ¿no? Yo voy a hablar de las mías. Eh, mi ex, La mamá de mis hijos, o mi ex, me dejó de dejó de ir a verme, muy bien hecho, de verdad. Eh, no fomentó mi drogadicción estando en prisión ni afuera, ¿no? No vio a mi hijo. Eh, la última vez que lo vi empecé a discutir. Hace muchos años, ¿no? Allá adentro, cuando estaba allá adentro. pesaba yo 45 kilos, 55 kilos en aquel tiempo, ¿no? Eh, y. Y en una ocasión llegó alguien al auditorio, que fue. Y Marta, de verdad. Y seguía yo consumiendo, llegó con el teatro y nos invitó a esto, nos, nos, le, le dijimos, la verdad, nosotros le pedimos un taller, el LIC, un saludo a Francisco Castellanos, el LIC, que por ahí anda en ching en el taxi, un saludo igual, ya regresó de Acapulco, ¿no? Pero este llegó alguien, ¿no? nos, re, nos regaló cuatro sesiones de teatro, ese alguien de Citar y Marta, ¿no? Pero más allá nos compartió tantas herramientas que, pues, cambiamos, la, cambiamos porque no era el único que me drogaba, ¿no? Cambiamos la droga por, por el teatro. A la fecha seguimos haciendo teatro, nos drogamos, nos respetamos, de verdad, eh, la droga se respeta, ¿no? Tanto, o sea, respetas a la gente, ¿no? Y sí, también tienes que tener el respeto a la droga, ¿no? Porque de la puedes agarrar y no soltarla. Y más estando acá afuera, pues está, está muy difícil, ¿no? Eh, y optamos por hacer teatro, ¿no? Si sí, yo siempre lo digo, de verdad hubo alguien que confía en nosotros y confía en la gente, en nosotros y en la que está allá adentro, desde hace 12 años, acabamos de cumplir 12 años, en, en febrero de este, de este 2021. Pero hay, hay, hay, hay, hay oportunidad, nada más el teatro, hay tantas cosas, el deporte, el americano, el fútbol, es agarrarse de algo, no, no, no es intercambiar, ¿no? Dejo la droga y ahora hago esto. O sea, puedes, puedes sí este, estar ahí y no consumir, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo decía, hoy no fumo, hoy no fumo, hoy no fumo y veía, veía a mi compañero y me va a ver, voy por hoy. De verdad... Mucha gente, ay, ¿cómo dices eso? No? <risa> yo no, de verdad mucha gente, este, la que me joden conoce, me conoces como el greña, ¿no? Yo soy santa marteño, eh, sí fumé, eh, ¿no? Me drogué mucho, muchos años, ¿no? De verdad me, me drogué muchos años y perdí muchas cosas. Cuando dejé también obtuve, obtuve, obtuve otras, ¿no? Solito va se, va, se va cambiando, cuando dejas de consumir todo va cambiando. Es difícil, de verdad, es muy difícil la, la, la decisión de... de de alguien que consume, de pues un drogadicto, cuando decide ya no, ya no consumir, es muy difícil, de verdad, la pasa muy, muy cabrón. Eh, bueno, cada quien tiene sus, sus histerias y traumas, ¿no? Y, y, enojos en esos momentos, de verdad, eh, es cuestión de comprender, ayudar, no, ni anexarlo, eso no funciona, de verdad. Es, sabes que, pues es, es decirle lo que es, te puede pasar esto, esto, esto y esto y esto y esto y esto y. Yo ya, desgraciadamente, antes de caer a la cárcel Yo conocí el crack Pero a mí, yo, yo, no, yo nunca tuve que me dijera Alguien que me dijera ¿no? Bueno, sí me sé, ¿no? Consumas, no Pero pues no te importa ¿no? Lo dejé, lo dejé no Pero ya en la cárcel, pues, uno recae Y es por, no sé Por estar anestesiado todo el día Yo lo hablo de mi caso, ¿no? Estar fuera de la realidad eh, No te importa Bueno, sí, te importa conseguir, pues, trabajar para conseguir De verdad Eh... Una vez le hablé a una de mis tías, diciendo que me van a matar. A mi jefe igual, ¿no? De verdad, uno no sabe lo que hace. Bueno, sí sabe lo que hace en ese momento, piensa que está haciendo bien para él mismo. Pero es, es como, son etapas como de la cárcel. Bueno, y se los platico, para, ¿por qué? Porque, pues, es, es, es difícil, es difícil encontrar gente que crea en ti, que te apoye, y que te enseñe algo que te puede hacer cambiar. Este... Ah. Que te puede transformar o tomar esa decisión de, pues, de dejarlo. Yo, ¿por qué dejé el crack? Eh, en el 2009 llegó el Foro Shakespeare a la penitenciaria de Santa Marta, Catitla. Te <risa> voy a contar la historia, ¿no? Eh, eh, llegó, llegamos, lleg llegamos a las cuatro sesiones, de eso se extendió a, a un año y empezamos a montar Cabaret Pánico. O, eh, bueno, ópera panico, una adaptación de Ópera Pánica de maestro Alejandro Jodorowsky. Nosotros le pusimos cabaret pánico bajo la dirección de, de la encía de Tarimarta y en aquel tiempo de, de Luis Sierra. Eh, estuvimos, tra estuvimos trabajando escenas, o, o, o, actos, de, este, actos de psicomagia para cada quien. Y cuando nos dice la dirección, eh, pues el vestuario va a ser un frac, frac, moño, faja, eh, camisa, no doble raya, ¿no? o sea, este, este, el saco el pantalón. ¿no? Y güey decía, no mames, pues, yo, cómo, ¿cómo me voy a ver? con frac, estando pesando 55 kilos y midiendo ...1.76... decía no man, ojo, más ojeroso de lo que soy, ...súper... super delgado, todo así, o sea, todo así, así, todas las venas así se me marcaban, ¿no? pesaba 40 este 55 kilos, <coughs> eh, dije no no no quiero verme así y dejé de fumar, sí me me costó, me costó trabajo sí sí sí cuesta trabajo de verdad sí me costó trabajo pero en el teatro o se hace mucho ejercicio, menos calentamientos, estiramientos, todo. Eh, en la peni, ¿no? los ensayos, con el corazón. Eh, el corazón es un, es, un, es un... Son dos calcetas relleno de, de, de arroz cerrado y con ese jugamos, ¿no? Eh, y eso eso me ayudó, eh, apro, lo apro, aproveché para... Y sí, o sea, por, por, por no verme mal, no verme mal, de verdad, con... Para, iba yo para ser gancho así, güey, ¿no? Eh, dejé, de, de, dejé de drogarme, eh, dejé de consumir, Enrique III ya no consumía, salgo en el 2012 y aquí sigo. Eh, bueno, le voy a recordar nuestras redes sociales, eh, estamos en el Facebook como compañía de teatro penitenciario, en el Twitter arroba CIA Teatro Penny, eh, nuestro correo teatro y prisión arroba foroshakespeare.com. ¿Qué estamos haciendo en el Centro Cultural? Autogestivo el 77, que es la casa de los proyectos de impacto, cel del Foro Shakespeare. Tenemos... Y sede de la compañía Teatro Penitenciario todos los viernes, todos los viernes de aquí a septiembre tenemos ya este, varios eventos programados. En agosto, el 6 de agosto, espere, de verdad, espere, el, el estreno de la obra Las 80 Mejores Amigas bajo la dirección del maestro Juan Carlos Cuellar. Uh, actúa mi compañera Valera Lemos, mi compañero Ismael Corona. Alternan personajes eh, mi compañera eh, Verónica Barba con, eh, y también, también una actuación muy especial de la Universidad de Tarimarta se va a estar alternando en el papel de... De Agatha Freud, un saludo a, a Juan Carlos Cuellar, de verdad, eh, estamos muy, muy contentos, estamos, estamos en chinga para, para llegar al, al, 6 de, al 6 de agosto y en la penitenciaria. Estén, estén, estén listos, estén atentos, pronto van a tener noticias de lo que andamos haciendo por allá. Eh, no voy a decir el nombre, pues estamos trabajando una obra chingona, un Shakespeare, para no perder la costumbre. Bajo la dirección de la licencia de remata y un servidor. Estamos ejecutando el balsa por allá. La dramaturgia de mi compañero Ismael Corona, actuación especial de mi compañera Valeria Lemos y la compañía de Teatro Penitenciario. estén muy atentos, estén muy atentos. Eh, estamos haciendo todo, todo, todo, todo. Estamos vendiendo carnes asadas, hacemos libretas, hacemos playeras. Tenemos eventos aquí de terraza. Cuando, no cuando no nos llueve, está la terraza, todo lo que da. Tenemos la parrilla, estamos vendiendo tacos, vendemos salitas. Nos estamos reinventando, pues buscando unas formas de pues de sostener este pedo porque ¿Por qué? queremos seguir vivos y aquí estamos. Y, si, y aquí estamos y no nos vamos. Espero usted el siguiente programa. Vamos a hablar de la otra contraparte, la otra contraparte. Eh, no, no, no voy a decir otra cosa. En este caso hablé un poco de la, mi drogadicción, pero se generaliza en, en muchos compañeros que están por allá. Un saludo a toda la banda de los reclusorios. Muy pronto vamos a ir a dar una, una gira. Y está pendiente de lo que estamos haciendo, trabajando en la compañía de teatro penitenciario interna, estamos trabajando en Shakespeare, no lo voy a decir más, este es su programa, Radiando en Cana. mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario, en verdad, en verdad, lo invito a que conozca nuestro espacio, nuestro huerto, nuestra terraza huerto. Tenemos muchas plantas, miren, tenemos girasoles, tenemos estas, tenemos estas, las, las malamadres, tenemos ávila tenemos varias diferentes cosas. Usted venga, si, si, si nos cae bien, si nos cae bien le regalamos una planta. nada no, no, no, de verdad, todas las plantas están a la venta, la que le gusta, tenemos grandes, pequeñas. Lo que más tenemos es planta de jitomate, estamos plantando jitomate, ya está, lo tenemos un poco así. No podemos voltear la cámara, pero ya lo tenemos un poco más, como unos como 50 centímetros. Y si sí, se nos da, por acá atrás tengo la muestra, que por ahí no sé si se alcancen a ver, pero ahí están los jitomatitos. Allá. Ya los voy a cortar, ya hasta se me pasaron, pero son los sobrevivientes porque me, los demás los ocupé cuando, haciendo la salsa, a la salsa en el asador, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente Radeno En Cana. Y como lo dije, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía teatro penitenciario. Transmitiendo, no en vivo, pero sí transmitiendo desde el Centro Cultural Autogestivo del 77, aquí en la Colonia Juárez, en el número 77. Si usted no sabe llegar... Puede llegar al metro Cuauhtémoc de la línea rosa. Si no, pues nos manda un mensaje. Te llega a la esquina. Está una secundaria. Está el mercado. A toda su izquierda. Tres cuadras hacia adentro. Pues está el 77. Pues aquí lo esperamos. De verdad, muchísimas gracias. Y vámonos que ya nos vieron. Ven.